Buenos días. Saludamos la presencia del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, e iniciamos la conferencia de prensa Función Social de las Entidades Financieras, dando a paz a las declaraciones de nuestro ministro. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días, compañeras compañeros de la prensa. Eh, queremos anunciar al país eh, la creación de dos fondos, fondos de créditos, uno que es el fondo de crédito de apoyo a, los, a las microempresas, el Focremi, y el otro fondo de crédito de apoyo a la juventud, Focrea. ¿no? El presidente Luis Arce Catacora el día de ayer anunció en su Twitter que el gobierno nacional está poniendo a disposición la creación de estos dos fondos y esto está enmarcado en la normativa vigente. ¿no? El artículo 4 de la ley 393 establece que una de las funciones importantes del sistema financiero la función social, porque tiene que contribuir al logro de los objetivos del desarrollo integral para el vivir bien. El artículo 115 también de la ley 393 establece que las entidades de intermediación financiera van a destinar un determinado porcentaje anualmente de sus utilidades netas para que mediante un decreto supremo se establezca un destino, un fin para el cumplimiento de esta función social. Lo que el decreto hace es establecer el monto, pero nosotros en términos de la evaluación eh, estable, diseñamos el uso de estos recursos para que el sistema financiero mejore esta intermediación financiera a grupos que realmente los requieran y mejore también el funcionamiento del sistema financiero en, la, en el acceso a las oportunidades crediticias de la población. Entonces, a la fecha ya hemos creado eh, varios fondos, ahí está el Foga CP, que es el Fondo de Garantía del Crédito para el Sector Productivo, está también el Fondo de Garantía de vivienda e Interés Social, el Fogabis. que son la gestión 2014 y la gestión 2016, el FOCASE, que es el Fondo Capital Semilla, el año pasado el FOGAGRE, que es un fondo de garantía de créditos para el sector gremial. Y hoy estamos presentando a la población boliviana el Fondo de Crédito de Apoyo a las Microempresas FOCREMI y el Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud FOCREA, no con eh, que está demarcado en el Decreto Supremo número 4847, de la presente gestión. Rápidamente, recordar que el FOGACP se ha constituido con un patrimonio de 30.8 millones de dólares y apalanca 10 a 1. Eso significa que puede dar una garantía de 308 millones de dólares. A la fecha hay una disponibilidad de 47%. Eso significa que se usa un 53%, es decir, hay 146 millones de dólares por eh, cartera por garantizar. De la misma manera el Fogavis eh, se ha constituido con 40.3 millones y da un apalancamiento de 403 millones de dólares. A la fecha hay disponibles 257 millones de dólares, una disponibilidad del 63%. El Fogagre, que ustedes ya lo conocen, que se ha constituido con 10.3 millones de dólares y da la posibilidad de apalancar 103 millones de dólares. A la fecha hay una disponibilidad del 95%, fondos de crédito del FOCASE con 31 millones de dólares y la cartera otorgada es del 67%, 21 millones de dólares, hay una disponibilidad aún de 10 millones de dólares, que es el 33%. El Decreto Supremo número 4847 del 28 de diciembre de 2022 ha determinado que los bancos múltiples y bancos PYME tienen que destinar el 6% de sus utilidades netas obtenidas en la gestión 2022. Estas utilidades netas han alcanzado un valor de, ese 6%, un valor de 15,76 millones, porque las utilidades de la gestión ha sido 262.64 millones, y el 6% para la función social eh, es, eh, se refiere a estos 15,76 millones de dólares. La constitución del Focremi del Focrea va a eh, establecer que de este 6%, 2.8, es decir, eh, 7.36 millones de dólares, va a ir para la Constitución del Fondo de Crédito de Apoyo a las Microempresas, Focremi, y 3.2, o sea, 40.8 millones de dólares para la Constitución del Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud, Focreo. El plazo de Constitución, esto es importante también establecerlo, es que la resolución número 43 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas determina que el plazo máximo de Constitución es 30 días hábiles para que los bancos múltiples pymes, eh, transfieran estos recursos a la constitución de estos dos fondos. Seguramente eh, muchos de los bancos eh, ya han hecho eh, el anuncio de sus juntas de accionistas, de la reunión de juntas de accionistas, algunas se deben haber ya llevado, otras están en curso, entonces a partir de esa reunión que celebran anualmente por o obligación de la ley tienen que hacerlo, el código de comercio, ahí se establece el destino de las utilidades y con esta resolución ya también los bancos saben que deben aportar en función de esas proporciones a esos dos fondos. Los planes y proyecciones de la, de la colocación de estos dos fondos en las entidades de intermediación financiera es que deben elaborar y presentar anualmente a la autoridad de supervisión del sistema financiero ASFI. Un plan de proyección del uso y colocación de los créditos del FOCREMI y FOCREA con la finalidad de asegurar el cumplimiento de estos objetivos. Y bueno, la, el control y la supervisión también de estos dos fondos, FOCREMI y FOCREA, están a cargo de la ASFE. La finalidad de los beneficiarios son, para el FOCREMI es restablecer y mejorar la actividad económica de las microempresas que hayan sido afectadas por factores climáticos y conflictos sociales, mediante la otorgación de créditos. Los beneficiarios son estas microempresas que fueron afectadas por estos factores que ya hemos señalado. Las características del FOCREMI son una tasa de interés del 6%, tasa de interés fija anual, el monto máximo y plazo de financiamiento es de acuerdo a la capacidad de pago, obviamente, de los prestatarios, el destino capital de operaciones o de inversión de actividades productivas, de comercio o servicios. Las garantías van a ser convencionales y no convencionales, y así mismo también pueden recurrir al FOGACP y al FOGAGRE, entre otras fuentes de, eh, de cobertura. Seguros, también van a poder contar con cobertura de seguros agrícolas y otros seguros basados, obviamente, en análisis crediticio que realice la entidad administrador. ¿Quiénes se administra? todos los bancos múltiples y pymes este Focremi. Requisitos para acceder al Focremi, bueno, contar con una capacidad de pago adecuada, de acuerdo al análisis crediticio, tecnología crediticia de cada entidad financiera y también puede ser eh, considerado la proyección de flujos de caja de ingresos futuros. ¿no? Cumplir además con los requisitos de crédito solicitados en las políticas que tenga la entidad financiera y que la operación crediticia eh, no sea para compra de cartera, ¿no? o sea, es decir, no tengo un crédito en un banco con una tasa más alta, cómpreme con el Focremi con una tasa más baja, eso no, eh, para eso no está destinado este fondo, ¿no? para nuevos créditos. La finalidad y beneficiarios del Focre, el otro fondo, que es el Fondo para la Juventud, Fondo Crediticio para la Juventud, es que se otorgue financiamiento para emprendimientos y o educación de manera total o parcial para jóvenes a fin de mejorar su futura condición de vida. Beneficiarios, jóvenes comprendidos entre 18 y 28 años de edad. Características, una tasa del 6%, monto máximo y plazo de financiamiento de acuerdo a la capacidad de pago, destino, emprendimiento de actividades económicas productivas de comercio, servicios y gastos educativos. Las garantías podrán ser convencionales y no convencionales. Y la administración del FOCREA, Estará a cargo del Banco Unión, que va a ser la, encargada, la entidad eh, financiera encargada de este fondo. Requisitos, bueno, siempre ver la capacidad de pago o el análisis crediticio que debe realizar esta entidad financiera al momento de otorgar estos créditos. Se podrá incluir a familiares como codeudores y garantes para respaldar estas operaciones crediticias y cumplir con políticas, obviamente, de evaluación crediticia establecidas al interior de las políticas del Banco Unión. Por ejemplo, en el Focremi, si una microempresa ha sido afectada por factores climáticos o sociales, pues eh, pueden requerir un financiamiento de crédito y deben apersonarse a cualquier banco múltiple o banco pyme para realizar esta solicitud. La evaluación crediticia va a ser en función de la tecnología crediticia, el destino de si es para capital de operaciones o capital inversión Y se van a poder adicionar, obviamente, seguramente, ahí la posibilidad de cobertura con seguros agrícolas y otros seguros a esas operaciones crediticias. Y las garantías van a ser, obviamente, tanto convencionales como no convencionales. Y también el fogacepe o el Fogare podrían estar coberturando estas operaciones. El desembolso es una vez aprobada la operación, se, des se desembolsa, la tasa de interés es fija del 6% y la operación crediticia no aplica la compra de cartera anteriormente otorgada por alguna entidad financiera. El FOCREAT, ahí si alguien es un joven de entre 18 o 28 años, puede personarse al Banco Unión para solicitar un capital de inversión-operación o de hasta mil bolivianos para emprender un negocio o para financiar gastos de educación. Segundo, el Banco Urión evalúa la viabilidad de, del proyecto con su riesgo crediticio o si es para el apoyo a la educación tendría que contar con un apoyo de familiares como codeudores siempre para eh, reforzar la capacidad de pago. Las garantías pueden ser convencionales o no convencionales y el desembolso es una vez que se ha hecho la evaluación se procede obviamente a otorgar el crédito a una tasa fija del 6% y un cronograma de pagos acorde al ciclo de la actividad económica o del compromiso que eh, pueda eh, dar el joven en términos de eh, en un cronograma de pagos. Con esto nosotros como gobierno nacional estamos dando todo el apoyo a sectores como el sector microempresario, microproductivo, microeconómico del país como también a los jóvenes, ya sea para actividades de emprendeduría, emprendimiento o actividades también relacionadas a la educación, a la formación de capital humano. Muchas gracias. A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con el periodista Sergio Mendoza, del periódico Los Tiempos. Buenos días, ministro. Tres consultitas sobre la coyuntura económica, por favor. La primera recién se presentó proyectos para la aprobación de un crédito, de varios créditos de más o menos 770 millones de dólares en el, en el legislativo. Eh, la consulta es si parte de este dinero, por ejemplo hay un préstamo de 500 millones, va a ir a reforzar las reservas internacionales o a qué se va a dedicar, puesto que señalan que va a ser para poblaciones vulnerables al COVID, si no me equivoco. La segunda consulta, eh, ¿cómo ve la paralización de la ley del oro o la ley de fortalecimiento de reservas internacionales? Eh, a través de la monetización del oro en el legislativo. Y eh, la última, eh, ¿a qué se debe el retraso del Banco Central en eh, publicar la situación de las reservas internacionales? ¿no? Se advierte un retraso de tres semanas, si no estoy mal, y también otros indicadores. Ha habido un retraso por parte del Banco Central. Esas tres consultas, por favor, Ministro. Bueno, yo esperaba sobre la conferencia de prensa, ¿no? Que nos preocupe. Sobre los jóvenes o las microempresas, pero igual vamos a contestar. Bueno, eh, todos los créditos que son gestionados en la Asamblea Legislativa plurinacional tienen un destino vinculado a la inversión pública. De esa manera también la, se lo hemos demostrado en su momento cuando nos ha citado el senador Hilario Mamani para los créditos. el ha visto que todos estos han ido a infraestructura de salud, a proyectos agropecuarios, a proyectos de industrialización. Es decir, que todos los créditos tienen un destino productivo. En relación a la ley, mal llamada ley del oro, porque es una ley para reforzar las reservas internacionales netas, eh, estamos confiados de que con las explicaciones que se están dando y se van a ir dando, se va a poder entender el genuino propósito de esta ley, que es otorgar las, los grados de libertad que todos los bancos centrales del mundo tienen cuando eh, operan con oro, ya sea en la compra o venta del mismo. ¿no? Compra de oro doré de los productores y venta de oro monetario refinado con las eh, exigencias de ley que tiene que tener. ¿no? Y en relación a re, eh, retraso de la información, deberán preguntar a la entidad monetaria, porque tienen sus, ellos tendrán que eh, explicar cuáles son los cronogramas de difusión de la información que tienen. Seguimos con la consulta del periodista Luis Villarruel de DTV. Sí, ministro, buenos días. Sí, buenos días, ministro. Eh, Conservación, por favor, hasta eh, denominada ley del oro. Eh, ¿Qué acercamiento se tiene con los sectores que están rechazando, específicamente con FECOMAN, que también han anunciado movilizaciones y los orfebres? En este caso, eh, ¿hay algún acercamiento? ¿Qué socialización se tiene a, al momento, por favor? Bueno, se han hecho las invitaciones a los distintos actores, no solamente a FECOMAN, también se ha hecho a FERRECO, otros actores que van a estar eh, citados para reuniones de explicación y socialización de los alcances de esta norma, pero hay que también ser precisos que también en su momento, tanto a Fe, FERRECO y FECOMAN, como a FENCOMIN, se ha dado una explicación en el pasado, no recientemente, sino en la gestión anterior del proyecto de fortalecimiento de las reservas internacionales, pero podemos eh, y tenemos toda la amplitud para seguir explicando los alcances de este proyecto de ley. Finalmente, la consulta de la periodista Vilma Catari de RTP. Ministro, buenos días. Por favor, respecto a la conferencia de prensa, ¿a partir de cuándo los microempresarios y los jóvenes estudiantes que quieren emprender un negocio van a poder solicitar estos créditos, ¿Se van a poder acercar a la banca o solamente al Banco Unión? ¿Y cuánto es el fondo que tiene el Estado para estos dos fondos, por favor, en monto económico? Y la segunda consulta, por favor, Ferreco señala que si ellos van a asumir el costo de refinación si se aprobara la ley del oro y se les, si les van a pagar por ejemplo, como la cotización internacional u otro tipo de costo. Muchas gracias. Muy bien. El fondo, el, la cantidad de recursos para ambos fondos es de 15.7 millones de dólares. Decíamos que en, en nuestra presentación que eh, 7.36 millones, que es el 2.8 de ese 6%, va a ir al Focremi, que es el Fondo de Crédito de Apoyo a las Microempresas, y 8.40 millones, millones de dólares, 3.2 de ese 6%, va a ir al Focrea. Esta constitución tiene con un plazo máximo 30 días hábiles. Considerando que muchas de las entidades están todavía citando a sus juntas de accionistas en este mes porque tiene que uh, darse esto entre el mes de abril y el, perdón, el mes de febrero y el mes de marzo, muchas ya podrán constituir estos fondos y entendemos que a mediados de abril, a fines de abril, ya van a estar constituidos estos fondos. Y seguramente ya en el mes de mayo podrán ya muchos acceder, los jóvenes, al Banco Unión y los microempresarios a cualquier banco del sistema financiero. Y en relación a esta otra pregunta que realizabas, en relación a la preocupación de Ferreco, los pagos van a estar del oro en términos de la cotización internacional. O sea que eh, eso lo ha establecido el Banco Central y en reuniones previas, se les ha explicado de esa manera. Muchas gracias. Bien, de esa manera concluimos la presente conferencia de prensa. En nombre del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, agradecemos su gentil asistencia.